Vamos con la otra información. Ay, Dios. Eh. Mamá, aquí empezó, está. Está mamá aquí. Un saludo a Milagro Barajo, que aquí hay uno que, llama. que usa tu producto. No, <risa> en la vida hay que tener mucho positivismo. Pase lo no, que pase. No, pero como ese no. Hay esa tener... no es de él. No es de él. No, esto, que esto es No es de él. Puede. Tú loco. más loco que una cabra. Eh. El joven aquí parece ser que se le quemó. Vamos a ver el video. Miren, mientras los bomberos están apagando su vehículo de él, parece buscarse el moro. Miren la alegría del, del tigre. Como que no ha pasado nada. Oye, una cosa que a mí se me pinche una goma. O oh, una goma tengo que cambiar la guagua. Yo tengo una tristeza, mira. <risa> Hace poco, mira, hace poco tuve un inconveniente con la batería y compré esa batería, Neto. Yo sentí que la vida se me fue. Eh, a mí la vida se, y se me va la vida. Así se me fue la vida mía. Con esa de con, cuando se me dañó la batería. Entonces imagínense ustedes ese señor, la alegría que tiene él porque se le jodió su vehículo. Vamos a escuchar el audio, por favor, que la gente escuche en el audio. Nunca he visto una persona tan conformista. Hasta de los problemas. Dile sí a la vida. Sí, no tiene que ser un buen seguro. Para mí que le van a dar esto. Una, uno cuarto le van a dar a este muchacho. Porque no es posible que el tipo te esté feliz. El tipo está sumamente feliz. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo desde el principio. ¡Eh, hey, bobo! ¡La guaguita mía! ¡Mira cómo se prendió! Y no de ropa. Bueno, ya que al lado del tanque, ya que al lado del tanque, en caso de. Él, él me prendió la guagua. Un solo bobo. Ahí, ¡Esto! Me prendió la guagua. ¡Llegaron los bomberos a tiempo! ¡Ay, Dios mío, miren! Si en, queja, si, si en la vida usted se queja. Dios lo bendiga ese señor. Sí. Si en la vida usted se queja, Y el flaco después se, pues, se queja de la vida. Porque a mí no me quería cargar el teléfono. Si ese señor vida. que se le quemó su guagua, su guagua de buscar ese moro, está tan feliz a pesar de que se le quemó su guagua completa. Pero no, usted no puede tener. Usted tiene que ver los problemas, es pequeño. el video lo voy a poner yo a gente que me dicen a mí. Eh. Por favor, eh, eh, eh, yo estoy pasando por un mal momento. Mal momento está pasando ese muchacho ahí. Cubano, no porque, Y mira cómo él se siente no, no, no. no ser, loco ser loco es no, una no, cosa. No, Neto, no él, me hables. El teléfono a veces no me quiere cargar a mí. Yo me quiero morir. Pero ese señor está muerto la risa con eso prendido en candela. Como con siete plantas <risa> Gozando, positivo, Néstor, no gozando. Él ve el lado positivo en esto. No hay lado positivo ahí. ¿Cómo que no? Un él seguro, ve. Bro, un seguro. Él no me pues, hables de eso. Él eh, tiene un seguro. Ahora, ahora, ahora. Tal vez puede ser posible que él tenga una familia en Estados Unidos <risa> y a él manda el video. Que no, tenía, pero riéndose de Tenía, no tenía tiempo que no, con, él tenía tiempo que no cambiaba la guagua, estaba loco por cambiar la guagua, no tenía los chelitos para cambiar la guagua. Entonces, cuando pasa eso, lo que hace es que se graba. ¡Uh, miren! Y los familiares dijeron: mira, mira, mira cómo le pasó esto. Hay hombre, Muy de risa. Sí, van a decirle a hombre! No, me hable A mire. veces los nervios neto, te hacen reír. A veces los nervios. Los nervios, eso está los prendiendo nervios. en candela ahí. Y él, mira, ay, Óyeme, ay, yo ay, ay, estoy ay, seguro ay. que ese señor le van a dar una guaguita nuevecita. No, no, tú sabes lo que dos cosas, dos cosas que debe eh, influenciar en esa risa de él. O tenía que vender la guagua para partir de un divorcio. O tiene un seguro muy bueno. Sí. No hay otra cosa. Seguro de, de, de, se separó de, de su amada esposa y tiene que dar la mitad y la guagua se prendió. O puede ser no posible. Tiene, claro. Que él tenía mucho tiempo hablando con los familiares que viven en Estados Unidos. La Mira, risa no va a dejar eso. que le manden un peso nomás. Quieren que le cambien la guagua. Él quería cambiar la guagua. No podía cambiar la guagua, se le prendió, dijo, bueno, aquí es mi oportunidad. Tenía par de yumbo ¿Eh? la cabeza. Tenía ¿Eh? de yumo en la cabeza. Hay que entrevistarlo <risa> ahora, eh. Si, <risa> no, sí, no, ahora. Sí, ahora, ahora. Alguien era. No, no, no, no, esa huevo era de él. no, no, como no, de sí, no era de ningún suelo. Qué alegría. Eso era de él. Qué alegría. Él quiere Qué que le, le cambien de él. Él quiere que le cambien el, el vehículo, sí. neto. Pero nadie le pone un peso con esa risa. A él le aprendió que no se lo van a mandar. Pero el problema está ahí. Pero, ¿Qué pero que eso no te te aprendió la, aprendió. la risa de que él aprendió lo que van a decir. No, eso no aprendió para que él lo vaya a comprar. No, no. Sí. Eh, hermano, atención, Santiago, tiene que dar, que así como tú me hiciste caso con lo de Pachá. Eh, por cierto, a, eh, a los focos le hizo un ofrecimiento público al Pachá. Tal como lo dijimos aquí ayer en el programa. y, se le, y le Más odio le van a coger a Santiago Matías y mete el Pachá. Pero que... El Pachá es el hombre más odiado. Pero que es odiado, pero la gente lo ve. De este, no, no, no. Que no tiene criterio. Lo ve. Entonces, tengo una foto a, en mi a, casa. Atención. Pachado en mío en mi casa, en el piso. Tengo una foto que te la vendo. Ey, ey, ey, ey. Una foto, pacha, entonces Atención, Magara. El, el, el pobre hombre... Que tiene, que tiene su guaguita y, y se ve un tipo que le ve el lado positivo la vida. Uh -huh. Hay gente que... Yo, ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué gano yo con ponerme a llorar ahí? No voy a, ponerme a no, no gano nada. El tipo no gana nada con ponerse a llorar. ¿Por qué? Porque ya la guagua está prendida en fuego. Y lo que llegó fue los bomberos. Tú no tienes nada que hacer. Quédate tranquilo. El tipo lo vio como... Dime tú, ¿qué voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Wow. Tiene lógica. ¿Qué yo voy a hacer? Me voy a poner loco de que ah, a llorar. No, ya se prendió. Para adelante. Ese tipo es de la gente, no digo que como el de ayer, que, que, que lo agarró Ken y, y se asustó. No, él no le hace mente, no le da mente a eso. Sí, porque de ayer se hizo famoso ayer en el YouTube de Telenor. Eh, <risa> la, la gente se comió el pobre, el pobre muchacho, y que es un mantenido. Pero nada. Este muchacho, este joven, con esta guagua, muestra el lado positivo a la vida. Que tenemos que tomar, esto. de ejemplo. Tú tienes que tomarlo de ejemplo. Que a que a veces a tú te estás quejando cuando tú vienes caminando. Quejando, no. ¿Eh? Quejando, no. A mí ¿Eh? se me rompe un sueldo y, y, y tú no puedes hablar en día entero. No no no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, Tú tienes pero que ver el lado, lado positivo felicidad. a la vida, No, Nesto. no, no, no me hable de eso. Que se le esté prendiendo un vehículo. De Jorge, que tiene un carro fiado, sí, pero, Jorge, <risa> A 40 años en cámara punto ¿no? Luis <risa> que él salga de aquí lo haya prendido en candela no tú que tú tu la guagua tuya ahí, ya tú sabes pero que yo no soy igual que él no tengo otra vez ese eh, no es que él lo tiene solo ese, en el mundo esa de actitud, esa actitud en el mundo Neto, tiene que, ver, tiene que ver el lado positivo la vida. No neto. hay. No, no, hay no, no, no sí hay, sí no hay. Neto. En la vida positivo. hay que ver el lado positivo no, no, a todos. no. Dice que si Dios hizo algo, por eh, una iglesia, puso una iglesia. Puso algo en tu camino, en tu casa y hay, hay micrófono en esto. <risa> Señores, no hay gente que está volviendo loca. La cuarentena tiene eh, gente loca. Yo le damos una pausa y recordarles como siempre el top five de los de las mejores videos de SFM. Así que nada, volvemos con más.